La historia que procederé a contarles es trágica, llena de dolor y angustia, con un final que no es feliz, aunque no es un final definitivo. Hace mucho, mucho tiempo, en tierras desconocidas por la barbarie, la civilización crecía en armonía con la naturaleza. Hace mucho, mucho tiempo, ...se oían historias de humanos como demonios... ...pero mortales al fin... ...cuya sed de sangre solo era comparable... ...con la ira de los dioses. Así recuerdan las Brasas al Viento... ...la historia de un hombre que cazaba... ...que al llegar a las costas unos violentos sin fin... ...se enfrentó a ellos... ...y, junto a sus camaradas... ...los vencieron. Tras varias lunas de lucha... ...el hombre fue conocido por los invasores como miotopo. ...espantados por la imponente presencia de aquel humano... ...y su figura en tiempos de frenesí. Cuentan los registros de la barbarie... ...que aquel hombre se convirtió en el terror de la peste. Uno a uno diezmaba sus contingentes. Inagotable sudaba, sangraba y vencía. Con el paso de los años... La enfermedad fue ganando terreno. La balanza se invertía y el dolor, el horror de la conquista, la esclavitud y la muerte caían sobre las tierras del Minotopo. Tras una significativa derrota, debió esconderse en una cueva. Se adentró en esta lo más que pudo hasta que cayó en un profundo sueño. Así fue que el tiempo cubrió sus huellas, la entrada a la cueva y su rostro su rostro de hombre que fue mutando mientras se encontraba en una ensoñación de los dioses envuelto en la pesadilla de luchar incontables veces contra la enfermedad y la muerte ya no pudo ser solo un humano su cabeza ahora pertenecía a la criatura que tanto temían los invasores varias vidas han pasado y mientras el dolor sigue presente por una tragedia que no cesa Hoy nos cuenta un pobre viejo que duerme en la calle, que a veces el minotopo despierta de su letargo y puede oírse su lamento clamando justicia por los túneles de la ciudad. La cadencia de sus rugidos armoniza con la fricción del vagón del subte contra el acero de la vía. El latir estrepitoso de su corazón bestial llora por la sangre derramada hasta que vuelve a dormir al pobre viejo. Un día el minotopo saldrá completamente de su pesadilla y emergerá buscando justicia por la humanidad de Y de esta manera nace la leyenda del minotopo.